Quería investigar sobre cultivos sostenibles y encontrar mi oportunidad. Después de graduarme en Ciencias Ambientales, estudié el máster universitario en Agrobiología Ambiental de la UPA. El máster me permitió adentrarme en el mundo de la investigación y profundizar en los conocimientos de fisiología y metabolismo vegetal. Después de terminar el máster me fui a Zaragoza porque conseguí un contrato como personal de, de apoyo a la investigación en la estación experimental de Aula de, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Allí estuve trabajando en la caracterización agronómica, fisiológica y molecular del banco de germoplasma de melcotonero que tienen en la estación. En la actualidad estoy realizando mi tesis doctoral sobre el cultivo de hortalizas con bajo contenido en nitrato con el mismo grupo de investigación con el que realicé mi trabajo de fin de máster.